¿Qué es un foro? Un foro es un espacio de intercambio de ideas, opiniones, dudas, comentarios e información que se caracteriza por no necesitar de la sincronía de sus participantes y pueden ser comparados con una conversación pero en cámara lenta. En Moodle, los foros pueden ser espacios de expresiones y también actividades de aprendizaje. Dentro de tus cursos podrás encontrar distintos tipos de foros, pero los que nunca faltarán son el foro de novedades el foro de dudas y el foro social. En la barra de menú selecciona Actividades y da clic en la opción Foros. El foro de novedades sirve para que el asesor publique anuncios relevantes para la operación del curso. Este foro estará disponible para ti solo como observador, ya que el único que publica es el asesor, pero tú puedes consultar todos los mensajes en el momento que lo desees. El foro de dudas está dedicado a ti. Es el espacio donde puedes expresar las dudas que tengas sobre el curso, sobre las actividades, las pidas de contenido, problemas en la entrega de tareas y fechas. En este foro, el profesor no es el único que puede responder. Si tú conoces la respuesta a la pregunta planteada por alguno de tus compañeros, puedes responderla. Esto ayuda a promover el trabajo en equipo. El foro social está dedicado al intercambio de expresiones, puntos de vista, comentarios chistes, anécdotas, enlaces, eventos o simplemente tu estado de ánimo. El foro social tiene la intención de que tus compañeros puedan conocer más de ti a través de tus publicaciones y que al mismo tiempo tú los conozcas a ellos. En la mayoría de los foros encontrarás la siguiente estructura. Descripción y o instrucciones. En esta sección encontrarás el propósito del foro y o las instrucciones para participar en él. Colocar nuevo tema. Te permite abrir nuevas líneas de discusión dentro del foro. Los temas abiertos dentro del foro constan de cuatro columnas. Tema. Indica el nombre del tema. Si le das un clic, podrás ver y participar en él. Comenzado por. Muestra el nombre del usuario que generó el tema. Si das clic en él o en la foto, irás a su perfil. Respuestas. Indica el número de respuestas que los usuarios han dado a ese tema. Si le das un clic, podrás ver y participar en el tema. Último mensaje enviado. Señala el nombre del último usuario que participó, así como la fecha y hora de publicación. Si das clic al nombre del usuario, irás a su perfil, pero si das clic a la fecha de publicación, ingresarás al tema. Cuando participas dentro de un foro, debes tener las siguientes consideraciones. Procura expresar mensajes claros y comprensibles. Utiliza las reglas ortográficas y de puntuación para que tu mensaje no sea confuso. Evita las contracciones de palabras. Si se convierte en un hábito de escritura, tendrás complicaciones cuando presentes tareas o trabajos académicos. Toma en cuenta que no recibirás respuestas inmediatas a tus publicaciones, así que no desesperes. Si en una o dos horas no recibes respuesta, tu asesor tendrá hasta 48 horas para responder tus dudas.